aquí me llevan chantía jerusalén up oh, que no trastul llegó en que te estemos tiene para que nosque amante ni cantas las toticas tepan ni machacas y trasquilia más ni un teque me lavo que nos toca y caílaca viejo a Cristo y es Dios o que tal para la pero in llegó a Cristo pampa te juan me más toques canon valeo y coauals Cristo y es Jesús y con Ucach, chica te y panunga y teupan, y canchicao que tastó lo quisto. que <tose> no ni más ni gualegua. ni guasla o es no chipak tlenquistua. Ni más ne Pero nejo que más ni guismati, ni ni llega a un echaztítlán. ¿Qué más que ni quiera que Pero Shakahukachik, Pampa Sanken, se hacía un tonajlet para ir con los Pero no es que el tocaque ni que toque. Ticnel toca y caín tlacat llega a Cristo. Pampa Shakahuel es wazlas, llega más milagros que llega a intlacat. Un fariseo su cactus tiene y techcopa Jesús. Ni manejó allí que Jehová me envía entre el Cancano a un tio piso o quinto policías llevan y panón y tío pan para casisquea. Ni man Jesús su Cristo. Saques que donas le muevan inemis. Ni man que más nias y te chung titlan Ne Ni mejó mosque. Pero es ne nech nech tisque. Pampasuelis ne niás que ne campanne Juan ¿Qué más un hebreos es oh, peusano, no llegó a mí que no estás todo el día? Ya no te, ya es, campasoles de conestis que. Mane ya es, y te hebreos, y es un chachayacachanti, y en chasla un griego, ni man con machetes un griego, sin un quito, ni un un y caote chile, ni me chlete musque, pero chne ne chne estis que, ni man suelis ne ñasque, campanejo a nenemis. Unsa y canoche tonalí y panón iluvit más huey Cristos neki. Y panunto nal Jesús un hotel que es ni maica en chica o actas todos le u Cristo. Tla yaca jamíki, mauala no te es ni ma magatle. que tlaquilóle Cristo Y ca en el Y pan yo lo amelia senat. Y llegó en que para no chipa. Ni maón atle ni ye pies que río. Jesús o que es un Espíritu Santo y juan que se juan que que se lee que se lee que se lee que se lee que se que se que se lee que que se se ni man se quime que Dios o Cristo. para Ni Pero se In a Cristo, Cristo Galilea. o que esté Cristo, Pero vida. se quiere que esté en Cristo vida. Cristo man se que y la vida. Ni man y que Cristo, en la vida. Ni que esté en y vida. Ni en Sequien quienes quieran casarse, pero ya casados, un policías y Juan cuidar Uaya, un Waytupan, un no cuelpe que ni campanemillas, un fariseos ni maínta y cankawa antipisque. ¿Qué más es quien o quien trastortisque son policías? ¿Quién es hombre en que? Ni man un policías o talanquilisque. ¿Si camaya casta que trastoya un tracat? ¿Qué más un fariseos o quien no mezcajaya unemejúame, Mejuame, Nenquita quita no sosén fariseo y otlan el tocac, pero un quech toglame, yehuan y tanawátil Moisés, se Lizque y dios. Nicodemo, yehuan oquitatoya Jesús y coactrayua, ni ma Iwan no poa un fariseus o y pantotlanahuatil tan y cacha estuelisque sen la colma para tigmatisque on tengo tejo on ye tlaquilónli ni y cagalilea shkaman o aleva tio cada se